Desde que yo vine el mundo se lo a mi madre Se fue a trabajar y entonces tuvo que dejarme sí. Solo vivo con mi abuela y no sé mucho de mi padre Y eh. todo a mi modo porque regreso muy tarde, crecí solo Con mi abuela estoy agradecido porque llevo sus valores y no me doy por vencido A pesar de cada fallo ella estuvo conmigo Si sí, sigo en mi camino es porque ella lo quería. querido Mi situación empeoró en el más mínimo detalle Desde ese terremoto que nos dejó en la calle Por suerte estamos vivos son viviendo en el exilio Pero duele recordar tantos gritos de auxilio y Comenzó mi al ver pelear a mis abuelos, solo tuve un gran amigo cuando estuve en el suelo. Parece que traigo odio, me golpean de la nada. Colmaron mi paciencia y todo estoy se No puedes dormir tranquilo, sembrando odio en cada episodio. En donde vivo, escondido. Pero acaba aquí, tengo que salir. No sé cómo, pero juro que esto acaba aquí. Si no lo hago ahora, no podré seguir. Aún no es tarde y ya lo entiendo. Que nadie más lo hará por mí Que ya no perderé contigo mi tiempo Si vivo sufriendo escondido en lamentos y yo no soy así. Aprendí a ver las cosas de un modo diferente. Si no lo hacía por mí, nadie más lo iba a hacer. ante cara a la vida y a toda esa gente. Sí. Un proceso complicado, pero hoy lo superé. ¿Para qué pedir ayuda si al final no haces nada? Y no quiero ser ese que nunca da la cara. Los problemas fueron fuertes, pero no les doy la espalda. Aprendí a ser valiente y ya no agacho la mirada. Porque de eso se trata, bro. Es un proceso. No puedo decir que todo terminó. Porque quise sí, porque pude controlar la situación. Hoy más que nunca sé que para todo sale el sol. El mundo con heridas pero no tengo rencor Y me voy con una frase que encontré en mi dolor No me quejo porque sé que puedo estar peor Y no me rindo porque sé que puedo estar mejor Dime cómo puedes dormir tranquilo Sembrando odio en cada episodio En donde vivo escondido Pero acaba aquí, tengo que salir No sé cómo pero juro que esto acaba aquí Si no lo hago ahora no podré seguir Aún no es tarde de ya lo entendí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 Hey, ¿qué tal? Antes de comenzar la canción, quiero darles las gracias por su apoyo para esta nueva sección. Como podrán ver, son bastantes los correos que me llegaron. Arranqué esta sección con el primer correo que me llegó. Tapo los nombres por respeto y por seguridad de ustedes. Y solo quería avisarles que si veo el interés por el rapeo tu vida, lo seguiré haciendo. Ah, también se me olvidaba, al final de la canción les pondré el instrumental con la letra por si gustan hacer un karaoke. ¡Che ¡Qué perre! y ya para despedirnos me encantaría agradecerles por todo su apoyo, yo sé que quizá ya no respondo tanto los comentarios como antes pero es que en serio, estoy a tope de trabajo, pero créanme que sí los leo, quisiera agradecerles por ejemplo a ti Alejandro Fernández Alison Shell, a Evil Elix, Mane Cholo Minken Min 2 Xiaori Kun a ti te veo muy seguido Kim Jong, Sukuni Chan Chaparra una Persona Java Diego Alonso de Jesús Lam Sánchez Ashley Vite Killer Girl María Fernanda Blanco Barrera Nishineko Katsumi Kai ¡Wow! <ríe> Muchos nombres complicados Lobo Obscuro Alexander Arboleda Rodoas Saluz Hernández Ale González Miumi Kim Mariana Chan José Gonzalo Ignacio Zaragoza J Force El Oficial Oh, wow. <ríe> Saludos Hernández nuevamente, Lix Pegaso, LLX Pegaso mejor dicho. A ti también te veo súper seguido, muchísimas gracias por el apoyo. Catalina Zoom, Sandra Alas 2. A ti te he visto últimamente también. Muchísimas gracias, eh. David Rivero, Paulette, copia barata de Pikachu. Jaide <ríe> Torres, Dark Fenix, Natalia Cabello. Y a todos los demás, de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Ya saben que son bastantes comentarios, pero me encanta leerlos. Y como podrán saber, muchos ya se dieron cuenta del soy un tigre. Quiero dejar huellita aquí. Entonces me encantaría saber que si cuento contigo, me pudieras poner algún comentario como este. Soy un tigre. Normalmente a los que me ponen soy un tigre son a los que les doy corazón. De esta manera entiendo que su apoyo... Es constante y de verdad lo aprecio muchísimo. No puedo mandar saludos a todos. Y espero que no se haga tan tedioso. Pero créanme que sí los leo. Entonces los próximos saludos serán los que dejen en el final de este video ¿vale? Sin más pues me despido. Y nos vemos hasta la próxima.